¿Cómo se la están pasando? Hola amigos, hola mundo qué creen? Pues aquí estamos Hoy jueves Nuestra rutina De todos los días Hoy les vamos a compartir Que pues vamos a ir a lavar Vamos a comer Y pues vamos a Hacer lo mismo de siempre La rutina de todos los días Gustosos, felices, contentos y aprovechando pues pasen un, un feliz fin de semana y feliz día de muertos para para méxico y feliz Halloween para Estados Unidos miren aquí en esta en esta ollita tenemos té de canela que es lo que vamos a, a tomar para ahorita que vamos a comer primero vamos a comer nos vamos a preparar y nos vamos a ir a, a la lavandería, vamos a ir a lavar. Entonces miren, aquí ya está nuestro tecito de canela. Vamos a comer un rico bistecito de lomo. Ahorita lo vamos a asar aquí en el, en el comán. Y vamos a comer un pedacito de cecina. Llegó dejando del trabajo y trajo cecina y trajo estos bistecitos de lomo y te los vamos a comer con, con una ensalada de lechuga vamos a poner el bistecito con una ensalada de lechuga tomate con pesito, unos frijolitos y con tapita. pues aquí estamos saludos, saludos para todos y pues es lo que vamos a comer ahorita vamos a comer para irnos a lavar vamos a ponerle un poquito de sazonador aquí un poquito esto sale muy bueno un poquito de sazonador un poquito de sazonador Disfruten mucho del Halloween en Estados Unidos, disfruten mucho de Día de Muerte, nuestras tradiciones de México y de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de, de que a pesar de la situación que estamos pasando a nivel mundial, pero no perdamos el, el espíritu y el ánimo. que más? que más? que más? Pues... Pues este, las tradiciones principalmente estamos aquí cocinando nuestro, nuestro bicecito pues saludos a todos ahorita los comparto a la lavandería ahorita les voy a mostrar este, que es donde lavamos y bueno pues aquí estamos ya nuestro pecito de canela ya está ahí está ahí la lumbre pero ya vamos a apagarle porque ya ya está. Un tecito de canela con cafecito no nos cae mal, ¿verdad? Bueno. Vamos a voltearle a nuestro distecito. Ahí. Se me, se, me. se me complica un poquito porque como lo estoy haciendo solo con una mano. Ahí. La una, las dos y a las tres Ahí está ya Está muy muy bueno el bistecito. Bueno, entonces Vamos a comer esto el día de hoy Pues sí, pues sí, aquí seguimos amigos Aquí miren, ya se está cociendo nuestro bistecito de lomo La verdad es de que está quedando muy sabroso, miren entonces vamos, a, vamos a, a, a esperar unos segunditos que termine de cocerse y vamos a, a preparar esta cecina. Esta cecina está muy buena. Y le tomo un tacito de canela. Aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, miren, aquí tengo queso ya este, preparado porque lo vamos a comer con lechuga. Con esta rica cebolla moradita Miren, aquí ya tengo tomate Aquí ya tengo lavado y desinfectado Tengo col, que es repollo Y nuestra lechuga Nuestra lechuga y la vamos a acompañar con esta, miren Con la ranch, con el aderezo ¡Ale! Sí. Ven, vamos a comer sí. Ok, acá te espero nos vamos a ir a la lavandería! Ok. Te espero. Bueno, bueno, pues aquí seguimos. Este... Ya vamos a sacar estos ricos listecitos. Ya vamos a comer. Ven, a comer. Vamos, vamos. Que nos vamos a la lavandería. Y bueno... Pues continuamos, esto vamos a comer, esta es nuestra rutina de todos los días. Ale Loli, Family Vlogs, les enviamos saludos. Nuevamente, feliz día de Halloween y día de Muertos. Bueno, aquí continuamos. Bueno, pues aquí continuamos con nuestro video. Ahora se está cociendo la cocina, miren. Aquí están. Para Ale, para yo, para Loli y aquí ya están nuestros biscojitos, miren, ya quedó muy sabroso, miren. ya se cocieron muy bien y aquí están, aquí están los dos platos, ya nada más vamos a esperar las cecina y pues para ponerla aquí en el plato, entonces para comer porque eso se enfría muy rápido, vamos a... Vamos a voltear la cecina, vamos a voltear la cocina con mucho cuidado, entonces, ahí está, vamos a voltear el otro pedacito, Alex vamos a comer, ven, porque ya está, esto ya está, se va a enfriar. De verdad que sí se enfría muy rápido Entonces esta es nuestra rutina pues, Llegó Ale del trabajo Ya se bañó Me trajo su cecina Me trajo sus bistecitos. Eh, es lo que vamos a comer Y Pues nos vamos a la lavandería amigos. Entonces aquí estamos Bueno Continuamos Bueno pues aquí estamos, miren así ya quedó nuestro plato Exactamente Esta es nuestra cecina Este es el bisté y miren con una ensaladita de lechuga Con jitomate, cebolla y quesito Y aquí tenemos papa frita Entonces esto es lo que vamos a comer Y esta es nuestra rutina como siempre de todos los días Hoy nos tocó comer esto ¿Qué más les puedo decir? Aquí tengo un cafecito. Aquí tengo crema para una rica tostada. Aquí tengo unos frijolitos con chorizo. Miren, también deliciosos. Aquí todavía tengo papita, que es papita frita. Aquí tengo una, una este, salsita verde y unas tostaditas para acompañarlas con crema. El agua. Aquí tengo las servilletas. Y tucu tucu, nos regresamos. Este es el plato de, de Ale. Miren qué rico. Igual este tiene aquí pues este su cecina, el bisté, su ensalada de lechuga, su, su papita. Que se ve, se ve este, deliciosa la papa, quedó muy sabrosa. Y bueno amigos, pues esta es nuestra rutina de todos los días. Vamos a comernos, vamos a la lavandería. Este Y les comparto que qué creen, miren, Alex como pasó a la tienda a comprar este los visteces y la asesina, miren qué bonito, me trajo pan de muerto, miren, nos lo vamos a comer con, con la canelita y el cafecito, miren qué rico, miren qué delicioso, gracias, gracias señor. Por este pancito que nos vamos a comer de este año Vamos a probar pancito de muerto Miren qué rico Y bueno Vamos a degustarlo con un tecito de canelita Y un cafecito Pues aquí estamos Aquí estamos Y este y Pues vamos a, a disfrutar de estos alimentos Nos vamos a la lavandería Porque Tenemos que apurarnos Bueno saludos a todos A todos, a todos Buen provecho, feliz Día de Muertos, feliz Halloween y seguimos. Bueno, bueno, bueno amigos con esta imagen de nuestro pan de Día de Muertos que lo vamos a degustar aquí en Dayton, Ohio. qué riquísimo y con esta imagen pues seguimos la segunda parte del video y nos vemos en un ratito exactamente en... ¿En dónde dijimos? En la lavandería. Mira. Bueno, vamos a tomarle una foto al pancito. A la una, a las dos, a las tres. Ahí está. Bueno, nos vemos en un ratito en la lavandería. Bye, amiguito. Bye. ¿Cómo se la están pasando? Bueno, ¿qué creen que les estamos compartiendo? El día de, de Ale Loli Family Vlogs, la rutina de todos los días. Pero precisamente la rutina de hoy, hoy es un día jueves y pues nos tocó lavar. ¿Y qué creen? Miren, precisamente... Todo lo que estoy mostrándoles del lado izquierdo son las lavadoras. Hay de diferentes tamaños, de diferentes precios. A nosotros nos encanta venir a esta lavandería. Porque de acuerdo a la cantidad de ropa, pues es este el tamaño de las lavadoras, las, las libras, ¿verdad? Está muy bien esta lavandería. Está muy accesible, muy tranquila. Y miren, todo lo que estoy grabando de este lado, del lado de derecho son las secadoras miren, en la parte de arriba donde inicia la primera hilera de, de la parte de arriba esas dos que se ve que está dando vuelta pues precisamente es nuestra ropa ahorita ya estamos esperando el proceso de secado y bueno, qué les puedo decir en la primer lavadora tengo toda la ropa de color y la segunda es toda la ropa de todo el uniforme de dos semanas de Ale. Y en la parte de abajo, pues tengo dos lavadoras, perdón, dos secadoras de emocionada que estoy grabando. Estoy diciendo lavador, no, son dos secadoras de. Una es de tapetes y la otra es de cortinitas. Entonces, aquí estamos, miren, es una. Una lavandería grande Y qué padrísimo Nos tocó estar solitos, miren Como ven Hola, hola Hola, hola Vamos a hacer un TikTok De lavandería A la una, a las dos, a las tres TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, tic-tac, tic-tac tic -toc, tic Tic-tac, tic-tac, tic <risa> recorre la pantalla tic tac tic tac tic tac tic -tac. eso estuvo bueno como no hay gente ¿eh? que creen que estamos aquí jugando pasando el ratito ¿Pero ¿Ya vieron el tic que pasó corriendo de la playera azul ese panzoncito <risa> eso es tic tac tic tac tic -tac. tic tac tic -tac. ¡Saludos! fin de semana! ¡Bú! ¡Ya se viene el tiempo de ¡Bú! ¡Día de muertos! ¡Sale Chupacabras! ¡Estamos solitos aquí en la lavandería! ¡Eso está bueno, ¿verdad? ¡Mucho bueno! Tiktok, Tiktok. ¡Vamos a ponerle música! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a buscar una música! ¡Saluditos! ¡Desde! de Dayton, Ohio, para el mundo tiktok, tiktok, tiktok así es amigos, bueno vamos a seguir continuando en este video, es un video que les vamos a mostrar el diario de The Loli Family Vlogs saludos a la distancia